...aquí en este Batiburrillo, hoy cargadito de directos... ...y todavía tenemos más entrevistas que ofrecerles... ...como les comuniqué al comienzo del programa... Eh, ...del programa, del Batiburrillo... ¿vale? ...entre otros invitados e invitadas en el día de hoy... ...y vamos a tener también, y la tenemos ya en nuestros estudios... ...a la concejal de Hacienda, Patrimonio Municipal... ...y turismo del municipio de San Bartolomé de Tirajana... ...doña Inés Rodríguez, bienvenida. Muchas gracias Neri, encantada tal, de, de verte después de, del verano... ...y encantada uh -huh. de saludar pues a todos los vecinos... ...que nos estén escuchando aquí en San Bartolomé de Tirajana... ...y bueno, en el resto del mundo porque esto ya, <risa> ya estamos es ya es. en el... <risa> en el en, ...digamos en todo el planeta, claro. por decirlo de alguna manera... Cosa, ...hecho que a mí la verdad que me llama la atención... ...y me sigue sorprendiendo, aunque sí. ya es hoy... Algo Hoy en día, día con día, las cámaras, bueno, sí. concejal, eh, eh, por todas partes. Con internet, sabe usted que estamos aquí en este pequeño puntito, pero sí. pf, nos pueden ver en cualquier parte, esa pero es una, bueno. Esa es la, la grandeza, ¿no? ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Ha estado de vacaciones la concejal o no? pues no ha pasado no. este verano? La verdad que con, con trabajo en el ayuntamiento y rodeada de niños por la, t por la tarde, es lo, que, es lo que... Y usted que tiene una familia eh, numerosa. Sí, eh, una familia numerosa, pero... Pero bien, ¿dónde voy a ir de vacaciones? Estando en el lugar de vacaciones por excelencia, que es San Bartolomé de Tirajana, nuestra marfala, más más costa bien, canaria. Muy bien, O sea, viene todo el mundo a disfrutar de nuestro verano, ¿no? El turismo local y, y nacional, y parece que nosotros queremos estar fuera, ¿no? Yo quería estar en, en casa este este año, además, y... Y bueno, ha sido para mí gratificante. Es cierto que hemos pasado mucho calor, mucho calor. No hemos tenido los típicos eh, periodos uh -huh. puntuales de 3-4 días de siroco, no, no uh -huh. creo que no lo hemos tenido, pero sí es verdad que no, no nos ha dejado respiro el tiempo y hemos pasado, pasado hecho, calor a que no estamos acostumbrados. a día de hoy, 13 de septiembre... Es sofocante, hoy es sofocante. Hoy decir que hace que, un calor sofocante, sí, es sofocante, pero aparte en todo el sur sureste, porque esta mañana estuve, por ejemplo en vecindario no se movía una paja eso, eso sabes que en vecindario se suele decir que cuando no se mueve nada, el calor es todavía peor, que el viento a, a, a, no, sí, aligera es, el, el clima eh, ahí está, deseando volver a Playa del Inglés, imagínese, pues sentí eso. más calor en vecindario, me voy para abajo Pues es extraño, es extraño, porque tienen también buen clima muchos exacto, nos quejamos exacto. del viento, pero yo creo que que, que no, que, sí, es verdad que sí. es una zona ventosa, pero, pero es muy agradable claro. y se pasea muy bien y, y da muchos meses de, de, de, truega, de tregua al viento. Y a nivel pues usted lo ha dicho, ¿no? Más Palomas, Costa Canaria, ese sitio donde nos visitan Y donde recibimos millones de turistas ¿Cómo ha estado? ¿Ha tenido tiempo ya al comienzo del curso político? Eh, ¿Septiembre ha tenido tiempo de a lo mejor reunirse con con los distintos empresarios el sector turístico eh, ¿cómo ha estado el verano en el municipio? Ha estado, ha estado bien, la verdad que ya el año pasado y hemos, se ha demostrado que después de la pandemia ha habido un ligero cambio en lo que era eh, la llegada de turistas en, en meses de, uh -huh. de verano y ha estado muy bien se espera también una buena temporada de invierno, es cierto que en, queramos o no, la guerra de Ucrania pues también ha afectado un poco, no solo a al precio del gas y la electricidad, sino también al precio del transporte y eso afecta directamente en el, en el precio de, de, de los billetes de avión. Uh -huh. Pero en cierta manera ha sido un buen un buen verano y, y esperamos también que sea un buen invierno. Ya prácticamente se están cerrando ya con, con un lleno muchísimos, eh, digamos, eh, hoteles, apartamentos sí. y demás que, que ya están pues en unos niveles. Prepandémico. O sea bueno, que podemos decir que tendremos una buena temporada. Eh, yo creo, que... yo creo que sí. No quiero tampoco uh -huh. adelantarme acontecimientos, pero por lo que me comentan los empresarios de las zonas turísticas se espera un, un buen un buen invierno, no, con lo cual pues. Podemos ser optimistas ante ello. Sí es cierto que bueno la inflación evidentemente está muy disparada no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, con lo mm. cual todavía no podemos cantar victoria hasta que vaya transcurriendo septiembre y octubre y efectivamente vayamos demostrando que se está llenando a esos números. Que, que esperamos que se lleguen en noviembre y diciembre en Cuarta eh, Reserva. Y, y acciones, ¿ha, ¿han llevado a algún tipo de acción, campañas publicitarias, campañas de, de, de, de precisamente eh, pedir a esos turistas que sigan visitando exclusivamente el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Sí, hemos hecho campañas y seguiremos haciendo campañas ahora en los próximos, en los próximos meses. Hemos hecho una campaña este verano, sobre todo de cara a aeropuertos cercanos al nuestro. Uh -huh. Se esperaba una buena llegada de turismo Local. también eh, vimos que habían muchos vuelos directos también de desde aeropuertos de Andalucía y, y pudimos conseguir una, yo considero una muy buena oferta para, para el municipio, para San Bartolomé y Tirajana, para poder realizar una promoción en esos aeropuertos de entrada y salida, que siempre se recuerda que se puede volver en cuestión de una hora, dos horas de vuelo a, a San Bartolomé de Tirajana, a nuestras tunas, a nuestras playas y las pusimos en marcha uh -huh. este verano, como digo, con muy buenos resultados y además con un, una inversión. Muy baja, muy baja para lo que fue la, la proyección la de campaña. esta, la campaña, uh -huh. muy baja. Y ahora en invierno ya estamos preparando otras campañas, ya más que en aeropuerto vamos a pasar ya a, a algunas plataformas digitales para hacer, lo estamos preparando para, para hacer otro tipo de, de campañas publicitarias dirigidas a, ya a públicos de invierno, que son diferentes, diferentes formatos que, que a públicos de verano. Sí. Eh, para también intentar incentivar sobre todo ya más a nivel peninsular el, el turismo nacional para, ah. para limpiar un poco, para ya sabemos que tenemos una buena promoción en, en, ...en países de, del norte y hemos querido también promocionarlo más cerca. Y, y bueno, seguiremos también lanzando otras promociones ya de cara más a, a Europa... ya a meses más avanzados, pero que vamos que seguimos trabajando en turismo... ...seguimos promocionando nuestro destino fuera de, nuestra, de, de, de nuestro municipio... De, uh -huh. de, ...de lo que es San Bartolomé de Tirajana... Y, y, bueno, en eso estamos trabajando también. Bueno, eh, el, sí. ah, no, disculpe. No, no, también, pero quería no. decir que, que no solo se, prom se debe promocionar eh, en otro, eh, que, eh, con imágenes en, o publicidad en otros lugares, sino que también nosotros, bueno, ahora aprovechando que sabes que estamos celebrando este año el 60 aniversario... De Más, más, más Palomas, costal, ¿no? Exacto, pues también queremos eh, realizar... Eh, promociones desde aquí desde que, de, que se hable de San Bartolomé de Tirajana y de lo que se hace en San Bartolomé de Tirajana ¿Desde aquí se refiere usted a lo mejor con el, el, el, eh, con la isla de Gran Canaria? ¿O sea que en Gran Canaria sean más los visitantes los que nos movemos de, de, mm. del norte al sur? O... Más que eso, intentar eh, tener eh, eventos o acciones ah. que se realicen desde San Bartolomé de Tirajana y que intentar llamar la atención en otros lugares para que se visualice lo que se está haciendo aquí en ah, el municipio. Entonces, bueno, una, una de las acciones que vamos a desarrollar es el 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo, que siempre, bueno, lo hemos celebrado en San Bartolomé Tirajana por otros en otros momentos en otros mandatos no por otros partidos políticos con buen acierto con acciones puntuales pero bueno este año hemos querido salir de la zona de confort por decirlo de alguna manera eh, sin menospreciar el trabajo de, lo, de, lo, de los demás que ha sido muy bueno de aquí para atrás uh -huh. pero sí hemos querido dar un paso más allá y, y bueno estamos preparando pues un evento con con drones en, en el mirador de las dunas para ese Ahí. día eh, no solo para turistas, también para los vecinos, porque yo creo que no hay que realizar acciones siempre de cara al turista, el turista viene para relacionarse con el vecino y el vecino también quiere relacionarse con el turista, aunque se haga en el Mirador de la Duna lugar maravilloso, Cierto. extremadamente Cierto. maravilloso, eh, uh -huh. no me caso de maravillarme cada vez que, y perdón, que la, la repetición allí, de la ver, palabra, pero entiendo. sí es, la, es lo que me viene a la mente. Y bueno, eh, la idea principal pues es, es hacer un, un evento que impacte en las personas, que impacte en las mentes, que, que la gente lo disfrute mucho y que, y que pueda ser visualizado a través de redes sociales y otros medios de comunicación para que poner, digamos, el, el punto rojo de, de, o el, el llamativo en San Bartolomé y Tirajana y en un, un, un punto estratégico como es el mirador de las dunas. Que, yo considero, uh -huh. cada vez que he ido, he visto a muchos turistas estar allí y sentarse y mirar las dunas, pero creo que mmm, los vecinos, no solo de San Bartolomé de Tirajana, sino también de lo, los vecinos de Gran Canaria, quizás eh, se nos olvida o no lo tenemos tan presente el, el ir allí y el disfrutar de... De esas vistas. A veces, cuando tienes las cosas más cerca y las tienes a mano. No, y no las conocemos. La, Ahí la disfrutas está, menos, ni ¿no? Si quieres, la conocemos, es verdad. De sí. hecho, fíjese, sabe que este fin de semana fue el charco. Sí. Y sí, hoy me sí. encontraba con alguien vecindario que me decía eh, de, de toda la vida del sureste Gran Canario, y te estoy hablando de alguien de, de edad, ¿vale? Más joven, pero bueno, de edad. Ay. ¿Y la primera vez que, que iba a San Nicolás? Yo, yo conozco a gente que no ha ido. Bueno, pues tenemos cerca y no... Me tienes que ver como, claro. ¿en serio? Lo tienes claro. aquí a una hora, es maravilloso, no, espectacular. Eh, eh, y digo, no ido? es pero la bueno. típica gente que te dice, no, he estado de viaje no sé... En, en Japón, en China, Conozco China, China, China <risas> conozco Alemania, conozco... Ay, no conoces San Nicolás de Tolentino. <risas> que, te, sí, que es tu casa, sí. ¿no? Al fin, o, o no conoces algunas zonas de más palomas, ¿no? Sí, sí. Pues no digo un eso, ejemplo. pero vamos ejemplo, claro. yo, yo, hay, yo a mí me gustan mucho las redes sociales, ¿no? Se me dan fatal, debo decirlo sí. que se me Hay hay gente de 12, 15, 18 años que son espectacular, son unas máquinas con, claro. con, con el móvil y con la red social A mí se me da falta, lo estoy intentando ahí a ver qué puedo hacer Y estoy estoy haciendo vídeos de TikTok, me, me está gustando muchísimo el TikTok me que <risa> eh, no eh, eh, eh, sí además lo hablo, con, lo hablo con gente joven, serio? es curiosísimo Lo hablas con gente joven de, de 12 o 13 años y te dan una clase magistral claro. Bueno, yo me aprovecho y le digo, ¿y cómo haces el efecto tal? Y cómo? y me enseña muchísimo Pero del momento en el que subes la edad y hablas con alguien de 40 Te miras y dices ¿en serio? Claro. ¿Estás haciendo vídeos de, de TikTok? TikTok, TikTok como yo digo, TikTok? digo? De TikTok, digo, oye, oye hay que, hay, que, que hay que estar con las nuevas tecnologías, con la gente joven y, y, y disfrutar. Pues ya verás, cuando entres gente engancha. Debo decir que engancha. Sí, no, no, y no. curiosamente, hay gente que graba vídeos de, de Gran Canaria y he visto, eh, hay alguien que, se, que, que va por, por la zona norte o, y, sí, y te en dice, cualquier ¿sabes lugar? en qué lugar de Gran Canaria estoy? Bien. Me encanta, porque... Ha, ha hecho cada vídeo que no sitúo. Que digo, es que no conocemos nuestra tierra es ese. y me quedo eh, mirando eh, eh. el vídeo a ver dónde está la señora caminando por eh, eh, dónde, eh, dónde, dónde, dónde, dónde es, ah, dónde dónde es, es. Y que no he pone, estado yo, ¿no? Exacto. te pone lugar y te pone o sea, entonces eh, pero se, bueno, está, así, ¿se está aficionando usted al TikTok? O que, ah, Doña yo, uh, vamos si veo una red social que llama la atención y que la gente lo está utilizando y que son jóvenes, que a mí me gusta también relacionarme mucho uh -huh. con la gente joven y la gente mayor siempre lo ha dicho, pues ¿por qué no? Saber por, qué, ¿por qué gusta tanto? es que esto surgió en mi casa con mis hijos. Yo les decía, pero porque me decían el TikTok, bueno, me nombraban el TikTok mucho. Sí. Y un día pues les dije, ¿y por qué te gusta? ¿Qué, qué es lo que te llama a la a atención? Ver, Dice, es que, que no lo has probado. Fue la respuesta de mi hija. Es que no lo has probado. Entonces, como no lo has probado, no sabes lo que te puede gustar. Bueno. Digo, pues, oye, aquí la madre se dio de alta en TikTok, abrió la estoy cuenta bien, y, y me puse a bien. mirar el TikTok y me enganché pues, un montón de horas ahí. Y, y claro, después me preguntó mi marido y y Porque te gusta es que, no lo, empezar lo digo, mismo, es que ¿no? no lo has probado No lo has probado ¿no? Entonces, no, pero bueno, tiene un formato muy fuera de broma Tiene mm. un formato muy curioso Son vídeos extremadamente cortos, cortos En el que tienes que condensar la, la información que quieres transmitir En pocos segundos, con mm. lo cual pues tienes que Pensar mucho cómo quieres transmitir esa información Y qué imágenes pueden dar Hay, Evidentemente como en todo mejor y peor formato pero pero muy interesante muy interesante porque bueno eh, al final hay muchas entrevistas co eh, que se suben cortas y sí. E Hombre, uva. depende de. Bueno, depende, depende, depende. Depende de lo que se vea, si sí se puede hacer eso. O hace daño, eh, o hace daño con ese corto también. O con esos cortes. <risa> que a lo cuidarlo. mejor se pueden llegar hasta a sacar de contexto, Cuidado. También, también. Porque también. yo ahora, de, sí. de esta entrevista que le estamos sí. realizando, usted sabe que también se difunde por los distintos medios y demás. Y de hecho, hemos introducido esta temporada. Eh, en, ay, ¿cómo se llama? Señor Rilling. Re bueno, discúlpenme los oyentes que yo no soy nativa, <risa> soy más bien primitiva de todo este tema de las <risa> redes sociales y lo que va saliendo. Bueno, la cuestión es que son cortes, no, eh, sí. pequeños de a lo mejor una frase que me diga usted. Y por qué digo que se puede sacar de contexto porque si yo a lo mejor cojo. Sí. Cierta contestación suya, la gente se puede quedar, bueno, pero bueno, que dijo? Pero cuidado, mujer. eso ha sido el uso de las televisiones con, la, la con las entrevistas a políticos desde hace 50 años. Eso ha sido así y, y todos en alguna ocasión nos hemos por, reído con algún con algún corte malintencionado, por eso, ¿no? Por, así eso, que, por eso mis entrevistas son un poquito son largas. Son más, más largas. Claro, para que no, para que después eh, nos digan ustedes muy bien, muy que tal. Bueno. Doña Inés Rodríguez, más cositas. Entonces, para el próximo día 27, el Día Internacional del Turista, este evento preparado precisamente eh, en ese mirador de las dunas, también distintos eventos que tienen programado por el 60 aniversario de Más Palomas Costa Canarias, supongo que a medida, eh, sí. o cuando piensan eh, celebrarlo, ahora final de septiembre, octubre, noviembre... Eh, la verdad es que bueno se celebra la colocación de la estaca fue eso. el 15 de octubre de eso. 1962 y por eso celebramos el, el 60 aniversario no de la de lo que es la marca más palomas costa canaria mm -hmm. Además, me encanta la frase siempre y siempre eh, me ha gustado, y ese, ese sí es verdad que el 15 de octubre sí si tendremos un, un evento en la esplanada de, del Faro de, de Maspalomas. Lo que ocurre es que previamente, pues bueno independientemente de la celebración de ese aniversario en la esplanada, eh, eh, yo tengo pues quizás eh, una, una necesidad y, y esto más que política uh -huh. a nivel personal, tenía una necesidad de, de conocer pues el, el origen, no el más allá de la zona turística. Y, y tuve la suerte de, de contactar con un arquitecto que tenía todo el material, de Manuel de la Peña, gran arquitecto, yo creo que bastante desconocido, me incluyo, ojo. Manuel pero, de la Peña. Sí, que pero. fue un gran arquitecto que construyó muchos edificios en, de reconocido prestigio, además, en, en, en Maspalomas, Costa Canaria. Y antes de comenzar a construir en lo que es la, las zonas turísticas, construyó previamente una pequeña unas pequeñas casitas para los aperceros para el nacimiento de, de una nueva zona que era más para costa canaria y ese esa pequeña eh, esa pequeña población que se construyó es el pueblo, que es el poblado que ahora se dice el poblado, el pero poblado. que cuando yo era niña era el pueblo, a dónde vas? al pueblo. Uh -huh. eh, eso se nos ha olvidado, pero yo yo si tú, yo utilizo el poblado, pero los que somos de mi edad y que éramos niños era el, era pueblo, el pueblo, era el pueblo, uh -huh. pero y y bueno, eh, el, el 6 de, de octubre en el, en el pueblo, en el poblado, pues vamos a, a presentar un, un libro específico sobre la arquitectura de de, de, de, de ese de, de esas casas, no sobre la historia de Maspalomas Costa Canaria, que muchos lo conocemos, eh, sino solamente es por qué se edificó de esa manera en ese lugar, por qué se eligió ese lugar, por qué se edificó, porque esa yo zona, creo ¿no? ¿cuál es la historia de Sí, todo... yo creo que que me incluyo, muchos lo, lo desconocemos, porque se hizo ...esas casas de esa manera y la verdad es que cuando oyes hablar al, al, al arquitecto... querido todo ese trabajo de Manuel de la Peña es gratificante... ...porque uh -huh. porque traslada una, unas sensaciones, una, una proyección de más palomas que, que yo por lo menos nunca nunca había oído y que, uh -huh. que bueno, creo que nos enriquece ¿Convocarán a, a prensa ustedes para nosotros estar allí presentes Convocaremos, también. convocaremos. Estoy adelantando un poco el, el, bueno. en lo que estamos trabajando, ¿no? Pero para que sepa un poco, porque uh -huh. bueno, ya ya y me toda... han preguntado por la calle, ¿qué vas a hacer aquí en el...? Uh -huh. Bueno, pues es un, es un, una cosa muy particular, digamos, una acción particular. Vamos Y, y bueno, y, y bueno de, habrá, de, de aquí a octubre, pues claro que, que, que volveremos a hablar, sí, sin ninguna duda Sí, habrá otro, también otro, otro evento el 12 de octubre Pero ese ya va dirigido a las sensaciones que produce Más Paloma Y se llama eh, Los Cinco Sentidos Que es un poco por la, los alrededores de la esplanada de, del faro El paseo uh -huh. que, que discurre por la charca Pues tendremos diferentes esculturas y diferentes actuaciones ese de 12 de octubre que es un día festivo, el Día de la, día de la ¿no? y que hemos decidido que ese día pues también eh, turistas y vecinos de San Bartolomé y de Tirajana tengan una experiencia diferente en esa zona, que, que quizás eh, muchos de no, hay, hay vecinos que van habitualmente, pero sí hay que decir que la mayoría quizás pues, no es una zona que vayamos o que utilicemos habitualmente dentro de nuestro lugares sí. de, de, ocio, de, ocio. O de salir. ¿no? Y, y creo que había que darle también un, un, un toque, no solo a nivel turístico, sino para nosotros, para, para sentir San Bartolomé, para sentir más Palomas Costa Canaria. Bueno, eso el 12 de octubre. Sí. Vale, eh, doña, doña Inés Rodríguez, también queríamos, bueno, distintas acciones que se van a realizar, está trabajando. Desde la Consejería de Turismo, se, desde trabaja, Hacienda, se trabaja mucho, se trabaja, se mucho, trabaja bueno. mucho, bueno, pues qué pasa, Dígame usted qué pasa con el, qué está pasando con la obra de mejora del Camino de Santiago. Bueno, eh, realmente es una es una cuestión de diferentes criterios de de, de técnicos de nuestro municipio con que, que no es comparable con otros municipios, también lo, lo quiero decir. Simplemente es una subvención que nosotros recibimos junto con Tejeda y Galdar para, para realizar lo que es la señalética del Camino de Santiago, sí. pues ahora, ahora lo que hay son algunas piedras pintadas de amarillo por el camino. Eh, y no, no es una manera de, de, de realizar ese Camino de Santiago que ya los que lo hayan realizado en el norte de España habrán visto una, señalita, una señalética muy bonita, muy específica. Y esta se ajustaba a los eh, criterios del Camino de Santiago, en el, el, el, el, digamos el de la península, digamos mm. es el mismo para toda España. Eh, lo que ocurre es que, bueno, eh, en, se, eh, trabajó Gáldar en ese pliego de licitación, una vez recibida la subvención, Tejeda y San Bartolomé y Tirajana, porque la señalética, quiero recordar, que va desde el faro de Maspaloma hasta eh, Gáldar, hasta sí. la, la, la iglesia de Gáldar, ¿no? es todo el recorrido pues pues empezamos a trabajar en los pliegos y, y bueno, se nos ha pedido por parte de nuestros técnicos de contratación un informe que según hemos podido hablar con Tejeda y Galdar han tenido un criterio diferente, ni mejor ni peor, sino simplemente diferente, nos ha pedido ese informe, aquí sí se ha requerido porque se considera que es necesario y, y es de difícil cumplimiento para, para el tiempo que tenemos para justificar la subvención, con lo cual vamos a intentar eh, buscar la manera de, de que se pueda adjudicar, pero lo vemos francamente difícil. difícil. No tengo que decir porque, sí, sí por... bueno, porque lo que lo que se viene a exigir es un desde el, el camino de Santiago desde el faro de Maspalomas hasta Yacata pues que se pueda tener en un informe las autorizaciones de todos los propietarios, digamos de de todo el camino de, de Santiago que discurre por, la, por todo el municipio. Pero este documento de dónde se lo pide a usted? desde contratación del sí, ayuntamiento. Sí, cuando nosotros, claro, cuando de San preparamos de Claro, cuando, eh, es que la, los tres pliegos, o sea, eh, perdón, los pliegos de licitación de Tejeda, Galdar y San Bartolomé, cada municipio lo adjudica. Lo presenta. Claro, claro. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo adjudica, se desarrolla el, el, el, digamos eh, el trabajo porque ya hemos recibido una subvención y había que justificar esa subvención recibida. Eh, antes del final de final de año y vemos difícilmente poder adjudicar y realizar eh, la digamos la la, la obra eh, la señalética y, y justificar dentro de, del plazo pero bueno ¿Por qué le hago esta pregunta? Ayer hablábamos con la alcaldesa ¿no? Y, y era precisamente por unas declaraciones que usted había hecho al periódico Canarias 7 referente a lo del de Camino de Santiago. Y lo que nosotros entendíamos y le trasladamos también ayer a la alcaldesa es que había algún tipo de problema con el área de contratación no, dentro no. del ayuntamiento no, no. y con usted o con su persona. No, realmente la pregunta cuando Canaria 7 se pone en contacto conmigo, la pregunta es ¿por qué Tejeda y Galdar están colocando la señalética y en San Bartolomé y Tirajana no? Entonces yo le dije, ¿por se exige, digamos aquí se pide, se solicita un informe? Que, que aquí, en el tiempo que nos queda, es de muy difícil cumplimiento, casi imposible, y ¿por qué Tejeda y, y Gata claro. lo han hecho? Porque Tejeda y Gata no se exige ese... ese, ese según nos comentan a nosotros en llamadas telefónicas a esos dos municipios, entonces por ese motivo pues no se ha podido realizar, pero vamos, no es que por culpa de ni que sea culpa en, en absoluto, aquí no hay que buscar culpables, aquí hay que venir a trabajar, trabajar y trabajar, y ese es el secreto y cuando eh, no se consigue un camino, vamos a ver si encontramos otro diferente y y si no, pues realmente eh, no voy a dejar de reconocer una frustración personal mía y de todo el equipo de uh -huh. la concejalía de Turismo y de compañeros que trabajan en medianía porque ha sido pues muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo para poder estar y, y estar presente desde el minuto uno en, en este camino de Santiago entre volcanes, que quiero recordar que va a discurrir, porque es un proyecto del gobierno de Canarias, va a discurrir sí. eh, a través de las ocho islas canarias, va a estar presente en todas las islas eh, canarias, el camino de Santiago entre volcanes. Hemos empezado en Gran Canaria, entre Galdar y, y, y, y Tunte lo hemos potenciado Tejeda se ha sumado que quedaba el municipio medio y nosotros encantadísimos con, con Tejeda este Mogán se quiere sumar también bueno al, pero Mogán al por ejemplo de Santiago quiere tener una ruta sí pero eh, Mogán es interesantísimo también ¿no? eh, con años y eso lo hicieron prácticamente en el primer eh, mandato eh, un, con un proyecto a través de DUCI... si mal no recuerdo sí porque fue uno de los primeros municipios de, de Gran Canaria eh, el rehabilitar todos esos caminos reales, y le estoy hablando... Inter interesantísimo, nosotros teníamos uh -huh. además de esto otro proyecto que habíamos presentado en el gobierno de Canarias, que también estamos esperando por una subvención para, para aplicaciones móviles durante el Camino Santiago. Habíamos presentado un proyecto, la, el, el hotel de, de la hacienda en, en Tunte, también eh, para, para ponerlo en marcha unido, a al, eh, al, la Casa del Peregrino, que está detrás del ayuntamiento, sí. unas calles más abajo, sí. que también se habían empezado las negociaciones con el gobierno de Canarias para recibir una subvención, para dedicarlo exclusivamente como albergue. Se quería seguir con un albergue también en Fataga, es decir, eh, lo que quiero trasladar con esto es que el Camino de Santiago no eran cuatro señales, sino que es un macroproyecto a nivel autonómico que muchísimos municipios están deseando Formar parte de él Que nosotros hemos sido pioneros Poniéndolo en marcha junto al gobierno de Canarias Y es una eh, es, es la primera o, o una Pequeña gran frustración Gran frustración el, el Quizás vernos fuera De, de, de, es que, de este proyecto ¿no? no claro. de, de, esta de esta manera Porque al final uh -huh. la señalética es fundamental Si no tiene señalado el camino Todo lo demás se hace más difícil ¿no? Pues por eso me, me nos sorprende mucho Porque dice usted ¿Esto no va a salir adelante? ¿Van a tener que devolver no, esa subvención? No, no, yo no he dicho que no vaya a salir la, la adelante. no la no, que no, no es que hacer vaya, ahora. No es que no vaya a salir adelante, sino que vamos a perder una cantidad económica que no ponía el, el ayuntamiento, que lo ponía el gobierno de Canarias. Ese dinero se va a tener que devolver si no conseguimos eh, sacar adelante esta licitación. Y si acaso nosotros queremos seguir adelante con esta licitación, se tendrá que buscar la manera de desatascar ese informe de, o de presentarlo tal y como nos requiere contratación, tendremos que poner nosotros... Eh, ese dinero desde nuestras arcas municipales cuando la otra eran arcas autonómicas claro. y estaremos ya yendo a la, a la cola, entre comillas no, o no tanto a la cola, pero no estaremos siendo pioneros como era eh, lo que lo que yo deseaba hacer, eh, que siempre eh, intentar que San Bartolomé y Tirasana esté siempre en los primeros puestos en, en, en nuevos proyectos, en subvenciones en relaciones con las otras administraciones públicas pues en ese camino, pues quizás nos quedemos unos pasos atrás y la verdad es que no era lo que yo deseaba quería avanzar y de ahí las llamadas a tejeda galdar cómo van eh, cómo van uh -huh. las licitaciones porque vamos de la mano y, y, y al final eh, todos queremos estar ahí todos pero todos a la una es decir no quiere decir que yo esto no es una carrera de esto no es una carrera entre nosotros al contrario no, no, pero... todos nos queremos sumar yo cuando me enteré que mogán quería entrar yo encantadísima digo ¡Ah, ¡Qué fantástico! Porque mm. nos sumamos más municipios, eh, damos más más eh, ¿cómo se dice? Más visualización a este, este macroproyecto sí, ¿eh? y, y los primeros que se suman, pues... Es como, no sé, es una satisfacción, ¿no? Como no, vecina eh, de San Bartómez Tirajana. Se suman ¿sí? y consiguen también a realizar todo ese trabajo y que quede bonito. porque y si imagínese, encima no nos cuesta un euro, entonces, mejor, bueno. Porque imagínense salimos, bueno, lo voy a hacer a la contra, que llego a Galdar y quiero hacer el camino por aquí, a llegar a eso San es peor, Eso es peor, porque no. cuando llegas de, de una señalética preciosa y empiezas con unas piedras, por, por, por piedras, ¿no? Por, ¿no? Y, por sí, eso, eso le ¿Qué, como, como, ¿qué, ¿qué pasó aquí? O sí, sea, van a quedarse bueno. un poco más atrás de lo que puedan adelantar esos municipios. Sí, ¿no? nosotros seguiremos luchando por esta señalética de otras maneras, invirtiendo dinero nuestro en vez de dinero, del como digo, del gobierno de Canarias, pero no vamos a cejar en el empeño de seguir, eh, ahí martillo pilón, intentando... Eh, conseguirlo. conseguirlo, claro, no. lo que ocurre es que bueno, habrá que, que buscar la manera de conseguir ese informe que se nos pide poder adjuntarlo aj al pliego y seguir adelante. A mí es que me sorprende doña doña Inés, ¿por qué? porque al fin es un informe que se pide desde contratación me suena, es como que mi, no sé mi hijo que duerme en el dormitorio de al lado me está diciendo mamá, me, me faltan las sábanas, oye que las tienes ahí en el cajón Vete a buscármela no, no, no. Vete a buscarla sí, tú, vete no, no a no, no lo veo así, porque al final hay que entender que los técnicos ponen su firma en, eso, en esos pliegos uh -huh. y, y en ese trabajo, y ellos tienen que estar eh, cómodos con ese trabajo. Si lo, los pliegos de licitación, ellos consideran que tienen que tener ese informe, hay que respetarlo. Yo ah, siempre no, no, lo sí. he dicho. Si el técnico pide algo, se respeta. Ahora el técnico tiene que entender que yo me frustre, que yo, que yo como vecina diga, ah, qué pena que no, no sale qué pena que perdemos ese dinero yo lo tengo que tienen que entender que las frustraciones de, de, de porque no es solo yo es que detrás de mía hay mucho mucha gente que ha echado muchas horas de trabajo en, en este proyecto pero hay que respetar también la, lo, los criterios que marcan otras personas eso, eso es así cuando se trabaja en equipo y en un ayuntamiento sobre todo en un ayuntamiento que se relaciona mucho con otras administraciones públicas porque San Bartolomé uh -huh. tiene muchas relaciones pues surgen este tipo de antes bueno, Antes de yo estaba hablando con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana don Francisco García, aquí a la salida se han saludado un encanto, un encanto, la verdad. se han saludado ustedes y uh -huh. hablaba del tema de que en eh, muchas ocasiones eh, a la hora de, de presentar unos pliegos y demás si un ayuntamiento lo tiene y ya lo ha realizado y ya lo ha puesto en marcha pues oye qué pasa no pasa nada si lo copio por sí, darle yo, un yo ejemplo y lo, lo pienso pero bueno yo vale. soy concejal no soy técnico las no, cosas vale, que no son. de acuerdo eh, eh, y le estoy diciendo lo decía el alcalde sí. no entonces eh, no podemos copiar se me viene a la cabeza eh, cómo lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Galdar o cómo lo ha hecho Tejeda, estaba hablando, ¿no? Sí, pero... Cómo lo han hecho ambos municipios para poner en marcha... No, pero ya eso... Digo, no, sí, se pero... me viene a la cabeza. Hay que entender también que cuando un técnico tiene un, un criterio, eh, es su criterio. Eh. Si considera que ese informe tiene que estar, tiene que estar. Y yo no entro en, en esa palabra sino porque al final... Eh, no es constructivo Para el municipio Es decir, si nos a encontramos con un, con un problema Tenemos que buscar la manera de solventarlo Y en por eso supuesto. estamos no, no me puedo, eh, yo como concejal O en mi equipo en turismo Desgastar en, en ese punto de procedimiento En el que no terminamos No, vamos a ver, ¿qué se nos está pidiendo esto? ¿Esto nos va a impedir acceder a esta subvención? Vale, nos impide esa subvención Pero no nos impide conseguir ese informe Más tarde, sí, será más tarde Pero no nos impide seguir trabajando en ello ¿No? Pues ya está. La, como digo, la pena es perder eh, muchos euros. No, pero, hombre, eh, primero, está claro que perder dinero a nadie duele, le gusta. A me duele, me duele, <ríe> aunque aunque le ¿Duele? ¿A mí me, a me, a me todo duele? A mí me duele San Bartolomé de Tirajama. Exacto. Lo que, claro, que al ver eh, que se puede sacar adelante, usted también lo estaba poniendo, ¿no? Mogán eh, está también pujando por eso. Mm y que Tejeda o Galdar ya tengan todas sus señalíticas y lleguemos a San Bartolomé de Tirajana y no nos lo encontremos, por, por, por que de acuerdo, o sea, yo no le voy a pedir jamás en la vida, ni se me ocurre pedirle a un técnico que se salte eh, claro. eh, la torera, bueno, ni a un técnico, ni a, ni, a nadie, a nadie, ni a nadie, ni a nadie le voy a pedir yo jamás en la vida que se salte la ley, la ley. Y es su criterio, como tenés, vale. y es su firma. Pero... Pero vamos a ver, en este estilo de procedimientos que pueden ser eh, eh, muy parecidos al de otras administraciones, eh, choca con No, pero bueno, eso, eso ha, esto también ha pasado con otro tipo de, de pliegos en los que se ha podido, uh -huh. en algunos ayuntamientos han podido lanzar una serie de pliegos en algunos temas determinados, y otros han considerado que ese procedimiento no se ajustaba a lo que... Esos también son diferentes criterios, y bueno, bueno. Eh, no solamente en este tema. En o sea, también. esto no tiene nada que ver con que usted sea del equipo de Ciudadanos, eh, sea... No, no, para nada. Una, eh, de, ...de otro partido político, de que esté dentro del grupo de gobierno no, no, por no, no. perteneciendo... A otra formación. Nada que ver. No, es, es absurdo, el equipo de contratación trabaja para cualquier color político, es decir, ellos trabajan con pliegos de licitación que uh -huh. llegan a contratación. Punto. Da igual el origen, el origen quiero decir, qué concejal de qué color político está atrás, vamos. No, eh, no, No. era absoluto, para nada. absoluto. Bueno, ¿y cómo va el pacto? Pues va bien. Va bien. <risa> me, me, me río por tu cara pero no porque Por mi cara por qué tengo cara cuando me diga usted porque mi me, porque me, ahora te está mirando la, la, la cámara la, la, claro, la digo, cámara dime, pero... perdón hola qué cámara tengo ahora porque no, estoy mirando no no mi lo cara? digo en ese sentido lo digo ¿Mm? porque eh, suele eh, como el exacto, exacto exacto como sonreír y y, me, y por eso me, me transmites tu tu alegría y tu sonrisa me la transmites yo te, sonriendo no, no quiero pero... que resulte agracioso pero vale, no pero el bueno. pacto va bien lo que ocurre que evidentemente ya son tres años y medio, ya llevamos tiempo gobernando y al final estamos ya en la recta final, estamos todos intentando pues eh, tener al día todos esos proyectos en los que estamos trabajando y al final pues estamos muy liados, como digo yo, pues dando el callo por el municipio. Uh -huh. Bueno, sabe usted también, que y de hecho nos vimos en las fiestas de Tunte eh, y en Santiago Apóstol, también, también nos vimos, sí, sí. sí. en Santiago Apóstol también. Hay que cumplir eh, con los dos eh, patrones. Exacto, digo yo. Hombre. Y más con San Bartolomé. Bueno, Santiago, bien, me va a coger la gente yo le tengo de cariño a los dos, muchísimo. <risa> pero bueno, San Bartolomé. Y Santiago, sí es. y Santiago especialmente, porque siempre era la primera festividad y parece que a uno le llegaba antes que mm -hmm. la de San sin menospreciar a la de San Bartolomé, pero llegaba antes la de Santiago. El ¿no? patrón del municipio, ¿no? Mira, vamos a ver, precisamente en esa fecha saltaba eh, a través de, de la prensa escrita un titular. Yo le voy a dar el titular. Usted me contesta. <risa> vale. Vale. El titular era que Narváez quita y pone, eh, perdón, concejal, que me tengo que poner la casita. Vale. Quita y pone competencias a la DIL de Hacienda para poder gestionar. Ayer le preguntamos también a, a la alcaldesa por, por estas polémicas que habían saltado. Ella nos hablaba de desle, deslealtades las justas. ¿Está haciendo usted desleal con el grupo de gobierno? ¿Pero desleal? porque ¿Porque ella hizo alusión a esa, no, a esa no nota de prensa? No, yo no le de o... este titular, sino de ah, las vale, polémicas, vale, por ejemplo, vale. de las declaraciones suyas respecto al Camino de Santiago, sí, esta contratación que sí. acaba de contar, y estos titulares que salían en prensa. Bueno, esos titulares realmente no me han quitado ni me han puesto competencia. Yo no sé quién quién dio esas declaraciones al, al periódico, porque de hecho yo hablé con la alcaldesa y le pregunté por qué ponía su nombre, no por nada, uh -huh. y ella me comenta que ella no hizo esas declaraciones... A mí me sorprendía en esa y me dijo, no Inés, yo no, no, no las he hecho y, y, y es evidente que no las ha he hecho porque además es que no son ciertas, ni me quita ni me pone eh, competencias, no hay, ¿No? Ningún de no, no hay decretos, no, no, no se ha abocado competencias y, y yo he estado pues trabajando todo este tiempo, es decir, bueno, no, no sé quién las habrá eh, realizado. realizado o quién habrá hablado con, con el periódico para, para escribir eso y con, como no sé quién fue, pues eso está ahí y ahí, ahí queda, ¿no? Y, y lo otro que me preguntabas, perdona. No me terminas de contestar. Le preguntaba no, por la salud del pacto. Sí, le dije que bueno. estaba bueno, pero. No, y se va a quedar así de escueta. Bueno. No, no, no. Antes te explicaba que mm. es que bueno, pero que, que, que sí es cierto que estamos todos trabajando mucho que son tres años y medio eh, lanzando proyectos a corto, medio y largo plazo, y que ahora, claro, quedan ya para, prácticamente seis, siete meses para las elecciones y evidentemente todos queremos terminar, digamos, o cerrar, todos esos expedientes en los que llevamos eh, tiempo trabajando no solo yo sino sí. el resto de, de concejales con uh -huh. lo cual el pacto está muy sano está bien eh, para mí funciona muy bien pero pero quizás es cierto que cada uno metido en la vorágine del día a día quizás nos vemos un poquito menos al principio coincidíamos más es verdad que también sufrimos una pandemia y eso cambió digamos los ritmos no de, de trabajo y de y de vernos y de la, lo hemos notado también en la en la vida social pero eso no quita para, para hablar de la salud sí. Pero, pero a lo largo de estos tres años, eh, doña Inés, hemos visto también su entrada dentro del grupo de gobierno en el 2019, hemos visto como también se las ha abocado las competencias en distintas eh, áreas, como por ejemplo a usted se le quitó, eh, usted entraba en el grupo de gobierno, si mal no recuerdo, y corríjame si me equivoco, eh, asumiendo el área de seguridad. Sí, ¿no? No. Eh, emergencia, seguridad. Sí. Eh, ¿El salvamento marítimo, bueno, todo lo que eh, tiene que ver to, con seguridad. Todo lo que tiene todo. que ver con seguridad. Vimos cómo le, la, le, le abocaron las competencias que ahora recayeron eh, sobre el grupo político de Nueva Canarias Sí, don sí. Samuel Enríquez es quien lleva seguridad, ¿no? Eh, policía, policía. Concreto, porque ah, se, sí. se, se separó, se degregó seguridad en dos concejales. Exacto, y otra parte la lleva bomberos, eh, sí, protección, protección civil. civil, lo lleva PSOE. el Partido Socialista. Eh, el cambio hasta de su cargo de confianza Don, eh, usted entraba sí. en ese grupo de gobierno con el señor Campos eh, el señor Campos eh, tampoco está allá eh, Titulares como este, que dice usted, que no sabe quién dio esas declaraciones no, no, no, y de no, me lo, hecho, no me lo ha comunicado la persona no, no. que las dio. Y de hecho eh, es cierto que te pones a leer la noticia y no, me, aunque el titular pone Narváez, eh, dentro de la noticia no especifica con quién Narváez dijo o habló, claro. también, ¿no? Ayer con este pequeño problemilla Con contratación O con eh, la, el criterio de un crédito De un técnico, perdón O técnica, no sé A la hora de, de emitir ese informe Y ese dinero que creo yo Que turísticamente también le vendría Muy bien al municipio de San Bartolomé de Tirajana Y a las medianías que precisamente eh, En estos días de fiesta En San Bartolomé de Tirajana Que he disfrutado más del pueblo de Tunte sinceramente lo tengo que decir eran muchos los comentarios que me llegaban de los mismos vecinos de Tunte en el de que hablaban, oye que también Tunte en un momento dado puede ser un atractivo turístico más para el municipio claro. de San Bartolomé de Tirajana, siempre y cuando pues a condiciones Efectivamente. hemos visto todo esto y la salud del pacto va fantástica eh, hombre, vamos a ver, El, cuando cuando a mí me abocaron la, com, las competencias de la policía uh -huh. y posteriormente cuando después asumí la Hacienda ya la alcaldesa declaró en varios medios de comunicación que bueno que en su momento quizás la decisión no había sido la más acertada, o sea que yo creo que ese capítulo se cerró eh, completamente. Y con respecto a los cargos de confianza, no fueron decisiones eh, mías el, el cambio de cargo de confianza. Yo creo que eso lo he dicho en, en todos los medios de comunicación. Fue una decisión de partido que yo respeto absolutamente las decisiones que tome mi partido, ciudadano, Y, y bueno, ha habido muchos cambios de, de cargos de confianza. El último es que se cesó el 31 de agosto a un cargo de confianza de otro partido político y nadie habla en medios de comunicación quién entra y quién quién es cesado y quién, y quién no. No lo voy a nombrar porque yo no he venido a hablar de no, de, de, de, no, no. de, de otros no, partidos. Hay que respetar. Cesarlo, eh, no, no, cesarlo, cesarlo, no, cesarlo no, pienses, no No, no, lo, no vamos ah. a hablarlo en mal, en mal sentido, ah. sino que ha dejado de estar. entonces la palabra que se utiliza administrativamente es esa, pero no porque eh, no en un contexto despectivo, sino en una cuestión administrativa, ¿de acuerdo? Es la palabra que se usa, ah, vale. pero no ha sido porque siempre se utiliza... Expulsado, ¿no? No, ah, sí, no, vale. no, para nada. Ha dejado de estar. Lo vale. que, bueno, leí la palabra cese, pero no, no ha sido en ese sentido. Pero pero ha habido muchos cambios de, de cargos de confianza, de, de, de menos coalición canaria, que creo que no hizo ningún cambio en el tiempo que estuvo. Uh -huh. eh, tanto los otros dos partidos, PSOE y Nueva Canaria, se sí hicieron cambios y... Bueno, yo no es que no entro en la esfera de las decisiones que tomen otros partidos políticos en, su, en sus filas, ¿no? Con lo cual, pues... Quizás tú le das importancia eh, porque, bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo no, no sé por qué se le da importancia, me pregunta mucha gente y digo, pero bueno, ¿y ¿por qué no preguntas por qué eh, fulanito menganito de tal partido, fulanito se fue, vino menganito, el otro se largó, el otro vino? El otro. No, de pero, decir, pero parece a que hay como una especie de aura en Ciudadano, de preguntar mucho por, por, por puntillitas de Ciudadano, Ajá. pero que de verdad que no las hay. Ha habido un, un, un cambio decidido por el partido y totalmente respetable. O sea, ¿no? Pero usted, pues usted, ¿cómo se siente? Entonces, porque en el titular este, por ejemplo, se daba a entender que usted por el ayuntamiento eh, ni aparecía. Bueno, vamos a, vamos, que, aclarar, va, vamos a aclarar esa nota de prensa que, que le, le da. Le ahí está. está están eh, preguntándome eh, con ese tema varias veces. Mira, eh, ya tal como acabo de decir en la entrevista, la propia alcaldesa eh, me comenta... Que, que ya no ha hecho esas declaraciones y yo la creo a pie juntillas si la alcaldesa dice yo no he hecho esas declaraciones pues no las ha hecho <risa> eh, pero eso no quiere decir que yo tenga manera de averiguar quién las ha hecho es decir no, hay alguien claro. que ha dicho eso y, y considero que evidentemente no es verdad pero no tengo manera de decirle a la persona que lo ha dicho oye lo que estás contando no es cierto entonces pues estoy a la espera de que de que, de que lo diga de que diga la persona que fue oye yo hice esa declaración, entonces yo me podré dirigir a esa persona, pero como no sé quién fue, por eso tú me preguntas, si me preguntas que sería diferente, ¿cómo se siente usted ante esa declaración? ¿Me ha gustado? Pero vamos a ver, sienta aquí ¿Cómo a alguien. Sí, siente usted. Hombre, antes. que te llamen, que te, que, te, no, que te falten el respeto en un, <coughs> en un periódico, a mí no me gusta y supongo que a nadie a nadie le gustará. Pero yo aquí he venido a trabajar, yo no he venido a, a, a cotillear y a amarrullar y a, yo no he venido a eso. Entonces, uh -huh. yo todos los días voy a trabajar. Que hay alguien que se esconde, que, que se esconde porque... Y que hace esas declaraciones. Entiendo que... Bueno, tampoco hay declaraciones porque no hay ningún entrecomillado no, de, no, nadie. Entonces, de nadie. Entonces, no sé, no, no, no sé. Pues oye, no lo respeto, pero entiendo que si el periódico lo ha querido publicar, pues que lo publique. Yo no voy a entrar en polémica, ¿entiendes? Eh, bueno, claro. no va a entrar en polémica, lo tiene claro, ¿no? No, ¿Por no, porque... Porque, porque no ha sido eh, mi ánimo a la hora de llegar a la política. Yo llegué a la política hace hace unos años, yo venía de, de la sociedad civil, yo siempre siempre lo he dicho, yo he trabajado por cuenta por cuenta ajena, eh, ya los últimos años por cuenta propia con mi propio despacho de abogado entonces yo no he hecho carrera eh, política, ni es mi intención hacer carrera 30 años en política como como otras personas que lo han decidido y es respetable, uh -huh. entonces dentro de esa forma de vivir mi, en, entienda que yo como solo he venido a trabajar trabajar y trabajar, lo que se publique no puedo estar desdiciendo cada vez que alguien utiliza digo utilizar porque no es verdad eh, lo que se dice ahí, utiliza algún medio de comunicación contándole pues algunas eh, historias que no se ajustan a la realidad, no las voy a desmentir, no las voy a decir, son mentiras, lo sé yo, lo sabe mi entorno, lo sabe mi equipo de trabajo en el ayuntamiento, mm -hmm. pues a seguir trabajando por el pueblo. ¿Es usted, leal, eh, pues, ¿Es usted leal al grupo de gobierno? ¿Es usted leal al pueblo de San Bartolomé de Tirajana? Todos lo no somos. Todo mm. el grupo de gobierno lo es, claro que sí, somos 14 personas que formamos el grupo gobierno y entiendo que todos somos leales, leales al grupo gobierno y leales a San Bartolomé. Bueno, a San Bartolomé y Tirasana diría que los 25, la corporación entera sí. es leal al pueblo y a San Bartolomé y a y se han presentado en unas listas eh, para representar al pueblo o gobernando o fiscalizando, eso es así, el mm. trabajo de, de quien le toca gobernar, así como yo antes fiscalizaba al que gobernaba, es normal que ahora los que están en la oposición fiscalicen a los que estamos gobernando, pero vamos, claro que sí. ¿Qué correcta es usted? <risa> Muy correcta. No soy correcta, soy sí. real. Es, que es, es así. Muy correcta, es muy correcta. Bueno. Doña Inés, es bueno, y digo porque nos conocemos hace muchísimo tiempo. Muy correcta usted. Me, me gusta esa corrección, si no es una crítica. O sea, pero, va, le, agrade, va, le agradezco la palabra, pero a su favor. Pero bueno, lo que quiero decir también es que, que eh, a mí me mueve San Bartolomé de Tirajana y, y no solo me mueve a mí. ...como digo, nos mueva la corporación al completo... ...los 25 concejales... ...no creo que haya ninguno que esté... En contra del municipio, ni muchísimo menos. Nos presentamos, bueno, y usted también lo ha dicho en distintas ocasiones de alguna manera, a, a unas próximas elecciones. Estamos no solo con el inicio del curso político, sino también en ese año preelectoral. A menos casi nueve meses creo que queda. un parto. Con ah, bueno, un embarazo. Un, un embarazo, un embarazo, embarazo. Después el parto. Después a ver los cómo dolores viene. vendrán el día de las elecciones. Exacto, Exacto. el cuando te lleguen las contracciones. Acciones, ¿no? Las contracciones llegan ahí. Eh. ¿Cómo se enfrenta a, a, a, en esta etapa? Ah, igual, que, igual que estos tres años y medio, ya no, no noto diferencia a la hora de trabajar ni diferencia en mis equipos en el funcionariado, que, que sabes que me gusta hablar de ellos porque hacen una labor espectacular, uh -huh. eh, poco reconocida muy poco reconocida eh, todos al completo y seguir trabajando realmente no hay que cambiar el ritmo eh, hay que siempre estar en, al frente de los proyectos e intentar que, que el mayor número de de, de de esos expedientes vean la luz y, y puedan puedan finalizarse hoy mismo hemos hemos casi casi finalizado el expediente del, del famoso Toboplaya, playa que se sí, enquistó, se que ¿no? lleva además casi sí. 30 años en un estado eh, lamentable que no había manera de, de poder solucionarlo, que hace dos años se intentó y hubo un intento fallido de intentar la, la recepción de, de, de esa parcela y que hoy eh, por fin hemos firmado el acta de, de, de ocupación de esa, de esa parcela y pasa a ser eh, una de titularidad municipal, ahora falta unos pequeños flecos para poder... Eh, ...inscribirlo finalmente en el registro de la propiedad... ...con lo cual se estamos estamos cerrando, como digo, expedientes... ...expedientes enquistados como desde hace casi 30 años... ...al igual que el del patronato, otro expediente que estaba enquistado... ...casi 40 años con la cesión de las zonas comunes... ...y que desde la Concejalía de Patrimonio pues también hemos conseguido... ...pues que vea que vea la luz y muchísimos otros proyectos que, que también en breve... ...también enquistados desde hace años pues van a poder salir adelante y, y poder, pues, pues eh, que el municipio poco a poco vaya saliendo de esa oscuridad en la que estaba con ciertos lugares, parcelas, que no terminaban de, de poder recepcionarse por parte del, del ayuntamiento y que podamos ejecutar obras importantes e interesantes para, para San Bartolomé, Tirajana, ¿no? Pues no la seguirá contando en estos micrófonos, en Radio Faro, ¿le parece? Muchas gracias por la invitación. Doña Inés Rodríguez, concejal de Hacienda, Patrimonio Municipal y Turismo de este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Si no le importa, seguro la semana que viene, un poquito antes del Día Internacional del Turista, volveremos, aunque sea por teléfono, cinco minutitos, para que nos recuerde esas acciones que usted quería combinar con turismo, y esos ciudadanos, y esos vecinos del municipio. Muy, muchas parece? gracias, encantadísima. Inés, como siempre, es un placer. Continúen trabajando, continuamos hablando. Muchas gracias. ¿Vale? Saludos. ¿Nosotros más cositas? Pues sí, sí, todavía, todavía me queda batibu.